Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz jueves para todos, primer jueves del año. Vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones. Hoy, de manera muy especial, vamos a dar gracias a Dios por nuestros sacerdotes. Yo quiero invitarlos para que en este primer jueves de año oremos y encomendemos a Dios por a nuestros sacerdotes. Ore por su sacerdote amigo, por su confesor, por aquel hermano que ha estado en ese momento difícil de su vida. Encomiéndelo a Dios. Dele gracias a Dios. Y digamos juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 43 y hasta el 51. Al día siguiente, del encuentro de Pedro con Jesús, decidió Jesús irse a Galilea y se encontró con Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la misma ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe a su vez se encontró, se encontró con Natanael y le dijo, miren, ya encontramos al que estaba anunciado en la ley de Moisés y en los profetas, a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Natanael replicó, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe dijo, ven y lo verás. Vio Jesús a Natanael que se acercaba y comentó, ese es un israelita de verdad, un hombre incapaz de engañar. Natanael preguntó, ¿Y ¿desde cuándo me conoces? Jesús le contestó, antes de que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Natanael terminó diciéndole, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús prosiguió con estas palabras. ¿Crees que porque te dije que te vi debajo de la higuera, ves, vas a ver cosas mayores? Y añadió, le aseguro que van a ver al hijo del hombre subir y los ángeles de Dios subir y bajar entre el cielo y la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, Natanael tiene una situación hoy como un poquito complicada. En primer lugar, lo encontramos como, ¡ah! que podrá salir de allá de Nazaret, ¿cierto? Pero luego vemos cómo Jesús lo felicita. Ahí tenéis a un israelita, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Que somos desbocados, que vamos diciendo las cosas así. Y, y luego la vida, luego Dios nos enseña las cosas no son como las hemos imaginado o como nos las han contado. Quisiera invitarlos para que hoy pidamos perdón por todas las veces que hemos hablado de más y que como Natanael nos hagamos unos israelitas de verdad, unos cristianos de verdad, unos hombres de verdad, unos esposos de verdad, un sacerdote de verdad. El Señor no necesita, el Señor nos necesita de verdad, de verdad, verdad. Un abrazo para todos mis queridos hermanos el Señor los guarde los benditos.